Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarnos Qué bueno que podamos hacer un espacio al finalizar este día a las 7 de la noche para reflexionar un poco en la palabra de Dios. Estamos muy contentos de poder tener este espacio en el cual ustedes y nosotros podemos reflexionar en algunos párrafos de la Biblia. Estamos estudiando durante este, estas semanas el libro de Corintios, el capítulo 1, versículos, ya estamos en el capítulo 3. Eh, hemos estudiado el capítulo 1 y 2, hemos hablado el día de ayer acerca de la sabiduría de Dios versus la sabiduría del hombre, que muchas veces como seres humanos no podemos percibir la sabiduría divina y me da mucha pena que muchas veces yo soy parte de eso, ¿no? en el que la sabiduría humana muchas veces nos obnubila tanto que no podemos percibir las cosas de Dios desde una perspectiva mucho más real y bajo las promesas que Dios tiene en su palabra. En su momento visité a mi hermana y conversando con ella, siempre estamos preocupados por nuestras familias y siempre estamos preguntándonos por el futuro y entre las cosas que nos preguntamos vienen respuestas constantes en las que reflexionamos y decimos Dios siempre ha provisto en situaciones de dificultad, en situaciones de, de bonanza, Dios siempre ha estado presente con nosotros. Dios nunca ha abandonado a sus hijos, así que Dios está siempre de nuestro lado porque Él quiere cosas buenas para nosotros. Por tanto, no debemos desconfiar. Hay un párrafo que dice que no podemos desconfiar de las cosas del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Y esa es una, una frase que realmente dice todo lo que nosotros necesitamos de, de este saber para poder confiar en que Dios es quien guía la vida de los hombres. Nosotros solamente somos colaboradores de, él. en varias ocasiones, personalmente soy una persona confrontacional en mis opiniones, como ustedes habrán notado, y permanentemente trato de ser lo más transparente posible con mis ideas y mis convicciones. No he escondido nada de lo que yo creo, lo que yo soy, lo que defiendo. Creo que las personas a veces no les gusta que alguien pueda decir a boca de jarro qué es lo que piensa y cuáles son sus convicciones porque se sienten en afrenta de todos modos eh, creo que cada uno de nosotros hemos tomado la determinación de decidir cómo queremos nosotros expresarnos o cómo queremos ser y más de uno eh, se ha encontrado una situación un poco conflictiva conmigo porque algunos interpretan mi actitud como una persona soberbia, una persona orgullosa, una persona que tiene altivez y cosas por el estilo. Bueno, las personas que me conocen saben muy bien de, de qué manera yo me comporto y saben muy bien lo apasionado que soy cuando creo algo y defiendo lo que creo. Algunos confunden esa defensa, sin duda, con temas no relacionados específicamente conmigo, pero sí relacionados con la mente que ellos tienen, referente a aquello que relacionan entre lo que yo digo y lo que ellos creen. De todos modos, alguna vez eh, lo mencioné también, las personas eh, son responsables de lo que interpretan y yo soy responsable de lo que digo. Eh, en ese contexto, yo nunca he pensado ser un privilegiado ni tampoco un, un iluminado para pensar que soy mejor o más que los demás. No, no creo en eso porque sería una tontería creer que porque tengo la palabra de Dios en mi mano y haber estudiado de la Biblia, yo quería saber más que los demás. Simplemente es el deseo de presentar la palabra de Dios a todas las personas que quieran escuchar. El mensaje es muy sencillo. Eh, así es como yo lo percibo. Si nos, entron, si nos metemos en temas teológicos y, y exegéticos y cosas así un poco más profundas, quizás daríamos la impresión de que nosotros queremos saber más o queremos darnos como los aviondos de la, de la escritura. No, no he venido aquí como dijo el apóstol Pablo, no he venido yo con sabiduría humana, he venido con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es sencilla, es este, accesible y es a, amplia para todo aquel que quiera y que crea. Así que en ese sentido presento eh, una posición importante al, al mostrar lo que vamos a estudiar esta noche. El apóstol Pablo se encuentra en Corinto justamente con ese tipo de problemas en las que es acusado de algunas cosas y que él, de alguna manera, aparentemente parecía que había ganado ciertos adeptos que estaban discutiendo con otros, porque supuestamente ellos no sabían tanto como sabía Pablo. Y Pablo dice, no, yo no he venido con sabiduría humana, no he venido como fariseo que soy, ni tampoco como miembro de un Sanedrín, ni tampoco como un doctor en la ley. He venido aquí con la, obra de, o sea, con la unción del Espíritu Santo, y la sabiduría que yo tengo no es una sabiduría mía, no es una sabiduría recibida en las escuelas, es una sabiduría que es revelación de Dios. De eso hablábamos el día de ayer. Entonces, al hacerse más claro el punto de vista del apóstol Pablo, entonces él ahora se identifica en aquello que yo también quiero identificarme, como un colaborador de Dios. Capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino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 define bien la manera como él está pensando y trabajando y sus opiniones y sus convicciones, las define dentro del contexto de la revelación del Espíritu Santo. Pero aún con eso, o yo diría, a pesar de eso, el apóstol Pablo trató de ser lo más sencillo en sus enseñanzas, tratando de que ellos entendieran el mensaje. Y dice, yo les di a beber a ustedes eh, cosas como si fueran bebés, porque todavía no podían entender las cosas que yo... Ya los entiendo, pero no lo hago yo porque quiero este o lo que yo sé no es eh, una razón para creer que yo soy un hombre sabio, sino simplemente yo sigo la revelación del espíritu para enseñarles. y El espíritu me mostró que hay que hablarles a ustedes como niños y no les hablé como seres espirituales ya cuajados, personas ya logradas, porque sé que necesitaban leche y no vianda. Utilice el lenguaje de la crianza de un niño recién nacido con el objetivo de hacerse entender de que lo que él buscaba era que los hermanos tuvieran un desarrollo de cre un crecimiento paulatino referente a las cosas espirituales. Sin embargo, a pesar de que ya habían recibido el mensaje, no habían crecido. Por eso el apóstol les dice, ustedes están todavía carnales. Muchos de ustedes ni siquiera son capaces todavía de entender de lo que nosotros estamos hablando. Incluso la leche espiritual que les he dado no lo pueden asimilar. Y me sorprendo porque hay muchas personas que alguna vez me han opinado en contra o me han hecho alguna observación un poco difícil respecto a las cosas que yo digo, que no tengan la comprensión necesaria para entender de que los seres humanos pensamos diferente, que tenemos opiniones diversas, que muchos de nosotros somos divergentes. Y simplemente lo que buscamos es una convergencia, pero no necesariamente sabemos en qué punto debemos convergir. Por esa razón, ya sea en la escritura, ya sea en temas sociales, económicos, o en temas relacionales, culturales, o lo que fuera, tenemos que aprender a tener la paciencia y también la tolerancia suficiente para poder sobrellevarnos los unos con los otros. Y lo triste de la historia aquí es que ellos tenían, o se comportaban como carnales, porque tenían contiendas, tenían celos, y sobre todo disensiones. ¿Alguna vez alguna persona... Eh, me ha dicho que si yo publico algo es porque eso es lo que creo. Sin duda, tengo una identificación con eso. Si yo predico el evangelio que predico, es porque yo creo en él. Ahora, si tú no estás de acuerdo con eso, yo no te estoy tratando de crear con, eh, contienda, estoy simplemente haciendo mi labor de predicar el evangelio. es de, Posiblemente que muchas de las cosas que se dicen desde el evangelio no te gusten, a mí tampoco me gustan muchas cosas, pero las tengo que decir, porque sin ellas, entonces no sería una predicación bíblica, sería un pensamiento solamente mío. El apóstol Pablo dice, ¿por qué están teniendo contiendas ustedes? Porque todavía no entienden las cosas espirituales. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis caído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. En otras palabras, yo no me considero, dice el apóstol Pablo, mayor que Apolos o Pablo, o perdón, o o cualquiera de ellos. Solamente somos servidores de Dios. Si alguien cree que por la manera como yo digo las cosas o porque las digo de esa manera un poco impetuosamente, un poco directa, por no decir directamente, este, alguien se siente de alguna manera aludido, está bien. Pero es mi posición. La pregunta es, ¿qué soy yo? ¿Mejor que alguien? ¿Pretendo acaso tener la razón? No, pretendo expresar lo que pienso. Lástima que tú no lo expreses. Lástima que tú no lo digas. Porque lastimosamente somos personas que nos quedamos en silencio cuando nuestras, nuestras convicciones están siendo pisoteadas. ¿Y por qué nos quedamos en silencio? ¿Por qué no presentamos defensa, como dice la palabra de Dios, de la verdad y las convicciones que tenemos respecto de Dios? Porque sencillamente no hemos entendido esa parte. Ahora, si alguna persona ante la afirmación bíblica de un punto de vista se siente ofendida o ante una expresión se siente aludida, eso depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno del que lea o el que se sienta aludido. La palabra de Dios dice que nosotros no somos más otra cosa que simplemente colaboradores de Dios, que hacemos una labor. El apóstol Pablo todavía desarrolla un concepto mucho más hermoso cuando dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cuando yo predico la palabra de Dios, y si ustedes me escuchan, ustedes comparten lo que nosotros hemos dicho en, la, en una presentación como esta, lo único que estamos haciendo simplemente es que estamos sembrando la palabra de Dios. Estamos sembrando una convicción, estamos sembrando una posición. Algunas personas piensan que no debemos opinar nosotros respecto a temas sociales. Si nosotros somos una comunidad social, nosotros nos debemos a la comunidad. Algunos creen que no hay que manifestar nuestro deseo de libertad y libertad religiosa. Nosotros debemos defender nuestra libertad religiosa, debemos defender nuestras convicciones. Dios nos ha enviado para poder tener la capacidad de hablar, de defender. Pero no porque nos creamos más que nadie. No es el propósito aquí querer pasar como que uno es un sabio o cosa por el estilo. Simplemente somos diferentes y algunos de nosotros se nos ocurre tomar una posición respecto a lo que creemos y defenderla. ¿Pero qué somos con eso? ¿Nos creemos más que los demás? No, simplemente somos servidores de Dios. Porque dice Pablo, yo planté, posiblemente yo planteo, quién sabe, yo coseché algo de lo que otro ya plantó, pero todos somos crecimiento de Dios. Cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios donde Dios muestra su poder y su misericordia para que nosotros podamos ir desarrollando nuestra vida cristiana y tener la capacidad de poder pensar de que lo que nosotros hacemos, lo hacemos por convicción y no por conveniencia. No buscamos la gloria personal.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 A mí me encanta cuando el apóstol Pablo es muy este, inclusivo. ¿no? El lenguaje de Pablo es un lenguaje cristocéntrico, que muchas veces nosotros como seres humanos no lo tenemos, y lo reconozco. Muchas veces somos muy directos cuando queremos expresar la diferencia de opinión con otra persona. Cuando hablamos de la Biblia y decimos que tenemos la verdad y otros no lo tienen. A veces somos así. Y no solamente es Boris, todo aquel que, que diga que otra religión no tiene la razón es exactamente lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de presentar la verdad y la verdad que creemos. No es la verdad por conveniencia que se supone que tengo algún beneficio por decirlo de esa manera. Dios no obra con sus colaboradores de manera egoísta, de manera orgullosa, autosuficiente, peor, con una actitud soberbia. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de él y a creer en su palabra. Hace muchos años, yo recuerdo cuando era más joven, tuve el privilegio de discutir sobre la palabra de Dios con un personaje de otra religión. Y pues mi, mi, in, mi inquietud era, ¿cómo se siente una persona cuando tú le das eh, el conocimiento argumentativamente hablando y finalmente esa persona se siente debilitada porque no conoce tanto como conoces tú? Generalmente nos sentíamos satisfechos. Como que vencedores, ¿no? Pero ya esos años han pasado. Ya a mis cerca de 60 años, lo que yo busco es que tú conozcas la palabra de Dios. Y si tienes alguna pregunta, escríbeme. Si has escuchado este mensaje y te parece que hay algún tema de la Biblia que de repente no la entiendes, yo voy a intentar hacer mi parte para que tú puedas comprender la palabra de Dios. Y si alguna cosa digo que de repente no te gusta, el perdón de Dios siempre esté con nosotros y la comprensión de ustedes para poder seguir predicando su palabra. No soy otra cosa más que un simple colaborador de Dios. Dios me dio de repente el don de la palabra desde que tenía ocho años cuando salí a predicar en la primera congregación que mi madre tenía en el pueblito de San Roque. Y trato de utilizar, si es que este talento lo tengo o no, trato de hacer lo mejor posible para que la palabra de Dios sea predicada. Y muchas personas crean de verdad que es mi propósito, crean que Jesús tiene un plan, un reino, y sus promesas son reales, las he visto el, al, alrededor de toda mi vida y lo puedo certificar de que Dios nunca, nunca faltará a su promesa. Yo quiero orar por Valeria que hoy día está recordando la muerte de su esposo, eh, quiero orar por aquellos que perdieron a su familia, eh, la familia Paredes que ha perdido a dos familiares y a los que han perdido su familia en Ayacucho, la familia Ramos de Juan queremos orar por ellos y que Dios les dé sabiduría y sobre todo que les dé la fuerza necesaria para poder sobrellevar las situaciones que están pasando por la tristeza de un ser amado. Oramos para que nuestro país sea finalmente liberado de esta situación de conflictos que tenemos y ojalá muy pronto podamos ver la obra de Dios crecer y muchos puedan creer en Jesús como su Salvador personal. Vamos a ver. Madísimo Padre, que estás en los cielos, alabamos tu nombre, porque tenemos la libertad de poder abrir nuestras, nuestras casas a través de las redes sociales y poder predicar tu palabra. Y desde ella poder mostrar que lo único que buscamos nosotros como hijos tuyos es ser colaboradores tuyos, defender nuestras convicciones, defender tu palabra, defender la libertad, diver, defender la libertad religiosa, que es la que nos permite poder llegar a otros con el Evangelio. Que Jesucristo pueda ser escuchado, que pueda ser amado y que pueda traer paz al corazón de un corazón desesperado. Te ruego, Señor, que tú les des esperanza a todo aquel que necesita de ti. A los que han perdido sus seres amados, dales consuelo. Pon en ellos tu Espíritu Santo y la esperanza de ver muy pronto a, a Jesús viniendo en gloria y a sus seres amados levantándose de la muerte para vivir eternamente. Te entregamos nuestro corazón por los méritos de nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche, Reflexiones de la Biblia con Boris Aram. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Si te gustó este mensaje, compártelo con otras personas. Buenas noches.